Bienvenidos a este nuevo video de las tablas de multiplicar, aquí vamos a estar conversando sobre la tabla del 4 y la tabla del 6 Si es el primer video que estás viendo de esta serie que tenemos de las tablas de multiplicar, detente por favor Ve a la descripción de este video, mira la lista de reproducción de las tablas de multiplicar para que entiendas de qué se trata la rueda de Waldorf, la pizza multiplicadora, cómo se construye para que la puedas hacer en casa, mira, mira primero, se me pegó la lengua, pero seguimos grabando, mira primero los videos de la tabla del 1 y el 9, del 2 y el 8, el 3 y el 7, y este es el quinto video, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya que estamos listos, ya que sabemos cómo es la tabla de multiplicar, ya entonces aquí a partir de este momento sí arrancamos con la explicación, pero antes te digo porfa que te suscribas, que actives las notificaciones, que dejes un comentario, un like, porque de esa forma nos apoyas. Es muy importante para nosotros eso, que producimos contenido audiovisual y más si es educativo. Ya estamos listos entonces, suéltala. Muy bien mi gente, tabla del 4 y la tabla del 6 A mí en particular también me gusta mucho esta figura Es espectacular La forma final es una estrella de 5 puntas Ya vas a ver de qué se trata ¿Cómo sería una estrella de 5 puntas? Entonces ahí tú dices, si la tabla del 4 y la del 6 era una estrella Tú la construyes y haces así, mira Ya tienes la estrella de 5 puntas Entonces la tabla del 4 y del 6 tiene que ver con esto y tiene sentido porque del 0 saltas al 4 en sentido horario o del 0 saltas al 6 en sentido antihorario y 4 más 6 es 10. Si ya te viste los otros videos que yo sé que así fue, viniste con una secuencia de videos para aprender las tablas de multiplicar, empezamos con la secuencia. La tabla del 4 va en sentido horario de 4 en 4. Fuera, el chinazo, si eres venezolano, ¿me entendiste lo que es chinazo? Si no, me escribes ahí al directo para explicarte qué es un chinazo. Continuamos. De aquí para acá, 4 espacios, llegamos acá. Después 4 por 1, ya sabemos que es 4. 4 por 2, ¿cuánto debería ser 4 por 2? Tiene que ser 8 porque tienes 1, 2, 3, 4 espacios. Mira que saltas hasta acá. 4 por 3, tiene que ser 12 saltas 1, 2, 3, 4 por 3, 12, entonces de aquí saltas al 2, que es 12, 4 por 4, 1, 2, 3, 4 espacios, 12 serían 13, 14, 15, 16, 4 por 4, 16, 4 por 5 tiene que dar 20, porque serían 1, 2, 3, 4 espacios, 17, 18, 19 y 20, y de esa forma tienes la tabla de multiplicar, después 24, 24, 28, 32, 36, 40. Y de esa manera ya cerramos con la tabla de multiplicar del 4. ¿Qué pasa con la tabla del 6? Sería ir en sentido de antihorario ahora de 4 espacios en 4 espacios. O 6 en este sentido. Mira, 6 por 1 serían 6. Acá es acá. 6 por 2 serían 12. Mira que del 6 pasas al 2, que es 12. Después pasas al 8, que son 18, después pasas al 4, que son 24, y así haces el recorrido. 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, eh, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, ¿entendés? Y 6 por 9, 54, y 6 por 10, 60. Entonces, de esa manera, tú haces las tablas de multiplicar. Entonces, empecemos con la del 4. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 20, que es sumar 4 cada vez que quieres un siguiente valor. Si te sabes 4 por 5 20, 4 por 6, a 20 le sumas 4 y daría 24, le sumas 4 y da 28, le sumas 4 y da 32, 36 y 40. Pero lo ves con la tabla de multiplicar que es la estrella de 5 puntas. ¿Qué pasa con la tabla del 6? 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Es sumar 6 a cada valor para tener el siguiente resultado y lo conectas con la tabla de lo que es la pizza multiplicador. Entonces 6 por 5, si le sumas 6 a 24, daría 30. 6 por 6, le tienes que sumar 6 al de arriba, daría 36. Aquí 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Y 6 por 10. 60. ¿Que ¿Por qué este video está a la tabla del 4 y la tabla del 6? Easy, easy. Sencillo, mira. La tabla del 4 tienes. 48260. 48260. La tabla del 6. 48260. 4826 y sería el 0 que tenemos aquí abajo. Entonces la del 4 y la del 6, mientras que una va hacia abajo con los valores. La otra va hacia arriba. ¿Y por qué? Porque 4 más 6 es 10. Y de esa forma, soltamos marcador, terminamos nuestro video. Mira cómo se conecta. Y por cierto, atención a esto. Que si nosotros tenemos ahora aquí, mira, rapidito para antes de irnos. Si tenemos aquí llegando al 0, ¿qué pasa si hacemos ahora la tabla del 2 o la del 8? Mira lo que pasa. 2, 4, 6, 8, 10... Y mira que al final es el pentágono que teníamos en la tabla de multiplicar, el pentágono que teníamos en la tabla de multiplicar del 2 o la del 8, que al final está por fuera de la estrella de 5 puntas. Entonces el pentágono y la estrella de 5 puntas están conectadas entre sí. Y la tabla del 2 y el 8, y del 4 y del 6, ¿qué tienen en común 2, 4, 6 y 8? Son números pares. Y mira cómo se relaciona con las tablas de multiplicar. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Bueno, construye tu propia pizza multiplicadora, construye tu rueda de Waldorf y a practicar las tablas, porque lo más importante de la matemática es que aprendas, te diviertas, entiendas y lo hagas de una manera que te motive. ¿Te gustó? Bueno, ya sabes que tienes que dejar allí un comentario diciéndonos qué te pareció suscribirte, dejar un buen like, compartir este video con alguien que también lo necesite y nos vemos en un siguiente video que vamos a trabajar. El último de las tablas de multiplicar que viene la tabla del 5. Nos vemos allá. Chao.